Hola, bienvenidos a la asignatura. Es importante que te mantengas atento al correo ya que a través de él vamos a estar compartiendo muchas informaciones importantes sobre cómo vamos a impartir la docencia, qué herramientas o plataformas vamos a utilizar para los encuentros asíncronos o conferencias sobre la materia, la plataforma como tal que utilizaremos para la gestión de la docencia, entre otras informaciones importantes. Así que en este ambiente de virtualidad 100% debemos estar muy empapados de lo que son el uso de las TIC para poderla aprovechar e implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que en esta primera semana... Vete, vete, ya cállate. Pues bien, en esta primera semana vamos a tener una... una... Pues bien, en esta primera semana vamos a estar induciendo la materia, nos vamos a estar conociendo y el correo electrónico hemos compartido un documento en línea en el que debes registrarte, poner una foto tipo carnet donde se te pueda identificar bien, completar datos tuyos como tu teléfono, la dirección donde vives y tu género. Es importante que te mantengas atento al correo electrónico y que desde este ya vayas y te registres a la plataforma que ya compartimos en el correo. Así que es hora de aprovechar el tiempo, es hora de comenzar, es hora de que la vida continúe. Vamos ya.